Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy estoy con un escritor muy, pero muy especial, Luis Fernando Lezama, de Honduras. Pero ya prácticamente es argentino, porque tenemos con nosotros varios años de taller en, en Suaber y últimamente un premio espectacular, espectacular. ¿Qué nos va a contar? Es por un cuento sensacional que se titula Ni buenos ni hermosos. Abajo les vamos a dejar en la descripción les dejamos el link para que ustedes vayan a leer este cuentazo impresionante de Luis Fernando de Sama, que así se está presentando. Buen día Luis, ¿cómo te va? ¿Qué decir? Buen día Marce y a todos los del taller de corte y corrección que siguen desde distintas latitudes. ¿Cómo, cómo anduvo el premio? ¿Qué significa...? Digamos, ¿qué te da el premio? Porque sé que hay una especie de beca interesante. ¿no? Bueno, este premio, el premio Centroamericano Carátula de Cuento, es un premio que se viene dando desde el 2006 en el marco de un festival que se llama Centroamérica Cuenta. Eh, pues es un festival que a mí me, me, me gusta mucho por el, por el nombre, eh, tiene como un significado muy especial para nosotros, ¿no? que siempre Centroamérica eh, ha estado como un poco al margen de la literatura. Eh, a pesar de que ha tenido grandes escritores, Rubén Darío, eh, Miguel Ángel Asturias, bueno, el propio Sergio Ramírez. Eh, Sergio Ramírez, eh, que pues es un escritor que ganó el Alfaguara en el 98, cuentista además, eh, fue vicepresidente de Nicaragua. Comenzó este festival en el 2006, Centroamérica Cuenta. Un poco la idea es eh, juntar escritores eh, reconocidos ¿no? de, de universalmente eh, con los escritores centroamericanos entonces es un festival, digamos una especie de filba para los argentinos que, que conocen más el filba, eh, donde el autor es lo más importante, ¿no? no es una feria de libros porque en la feria de libros hoy en día tenés youtubers, tenés booktubers tenés de todo, ¿no? hasta Boca y River a veces en la feria de libros tenés. se venden cualquier cosa podés llegar a, a poner una verdulería en la feria y a lo mejor tranquilamente se unos buenos mangos y metas sí. la papaya libro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ahí y la vendés como la papaya libro. Claro. Y en el Centroamérica Cuenta lo que se trata es que, bueno, que sean los autores, ¿no? Son foros muy interesantes, eh, también habla hay de periodismo, no hay mucho de poesía, es, es, creo que tal vez, no sé si es una desventaja del festival o es algo que se hace, hace adrede así, pero bueno, el festival tiene este premio que entrega, que es el premio Carátula. Es un premio que se entrega a escritores menores de 35 años, eh, centroamericanos, pero que tiene un premio muy especial, ¿no? que es lo que vos mencionaste, eh, y es que el premio, además de una escultura eh, eh, valorada eh, unos cuantos dólares, eh, que, que fue obra del de padre Ernesto Cardenal, parte del premio es una beca de escritor en alguna universidad ¿no? de, de, del mundo. Antes se daba en la Universidad de Niza, eh, en Francia, y ahora se está dando en la Universidad de Nuevo León, en Monterrey. Es una residencia de escritor de un mes y medio, en la que, bueno, vos te dedicas a escribir, además de ir a algunas conferencias a la Universidad de Monterrey, todo pagado, ¿no? El, tanto el viaje como la manutención, como los, como los que gastes allá estando en, en México. Y además de eso, bueno, la publicación en, en la revista Carátula. ¿no? A mí lo que más contento me pone de este premio es el jurado, porque es un jurado que, que a mí me parece de, de gran altura, ¿no? Sergio Ramírez, Premio Cervantes, Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma, eh, que es una editorial dedicada solamente al cuento. Eh, es una editorial que, bueno, que ahí están los cuentos completos de Chekhov, los cuentos completos de Maupassant eh, los cuentos completos de Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo. Y eh, el otro la otra jurado es Socorro Venegas, editora del Fondo de Cultura Económica. Así que imagínate, eh, yo cuando salgo ganador y leo el acta del jurado, ¿no? que además es un acta que parece una contratapa de un libro, eh, hermosa la, la, la, el argumento por el que me dan el premio, y ser el primer hondureño, esa es otra cosa que, que, que fue como una parte del titular, ¿no? fue el primer hondureño en ganar el, el premio centroamericano, que ya lo habían ganado nicaragüenses, salvadoreños, panameños, eh, y hondureños todavía no lo habían ganado. Así que bueno... Como me dijo Sergio cuando me, me dio la noticia, me confirmaba como uno de los narradores jóvenes más importantes de la región. Y, y, y, y bueno, eso, eso para mí, esas palabras viniendo de él, ya te imaginarás, Mira Mira, yo eso ya lo sabía ya de antes por haber trabajado tantos años con vos, con tu literatura. Pero que te lo digan así oficialmente y digamos con un mon y todo, realmente es la gloria. Calcular, Luis, que... Esto es hacer patria, ¿eh? porque vos estás poniendo una bandera hondureña en el, en el centro del mapa. Así que te felicito por eso. Y vamos a ir entrando de lleno en cuestiones de, de literatura. Últimamente hay una tendencia bastante marcada, bastante marcada en los críticos, en los coordinadores de taller y en los creadores, de decir, por ejemplo, que cuentos como el tuyo, que tienen una estructura clásica sensacional, con su intensidad, eh, su, su tensión, su remate, acorde con todo lo que uno fue sembrando, como que ya, esto me lo dijo una postulante que entró al taller, de, digamos, harta de recorrer talleres, entró al taller de corte y corrección, y me dijo que en los talleres en los que estuvo, le dijeron que no, que eso, digamos, lo que vos haces, por ejemplo, lo que a vos te determinó este premio formidable, y este escalón nuevo, ¿no? como saltaste cinco escalones en, en tu carrera inmediatamente, bueno, esto ya no se usa. Bueno, parece, parece que en Centroamérica los buenos lectores eh, se sigue usando esto. ¿Qué es lo que se usa? Bueno, lo que decimos que ellos dicen que no se usa, es la pasión por contar una historia y la pasión por recibir una historia precisamente apasionante, como es la tuya. Pero vos fíjate qué curioso que todo se va diluyendo en una especie de papita hervida. Por eso resalto tanto. Además de nuestra amistad, nuestro trabajo codo a codo en común, en fin, en, en, en todo lo que hace a, a la cuestión de la formación del tallerista, yo honestamente me estoy muy, más que contento, feliz, ¿Por qué? Porque el cuento, el cuento como tal, ese cuento que te deja con el alma ardiendo, que te deja, digamos, con una, una sensación de, como decía Cortázar, ese trampolín psíquico, ¿no? Que, que te manda hacia otro lugar, veo que en los lugares en donde realmente saben apreciarlo, se usa, ¿no? y Dios quiera que lo sigamos usando. Mirá que lo has dicho así, con esas palabras no se usa, como si fuera una moda que lo es, a mí, juicio, lo Mira, retomando a Cortázar, ¿no? que lo me acabas de mencionar, eh, decía Cortázar que un cuento tiene que tener tres cosas, ¿no? Eh, significación, tensión e intensidad. Eh, si estaba faltando una de las tres, decía no hay cuento, eh, porque hay cuentos que pueden ser muy, muy intensos, pero tal vez no tienen significación o, o no tienen atención eh, o, o, o, o viceversa, ¿no? tienen otras cosas. Yo creo que hoy en día... Eh, lo que hay es que prima esa significación que, que quieren buscarle, ¿no? Que dicen, no, porque yo lo que quise fue hacer una metáfora de la sociedad eh, de hoy en día, ¿no? Y yo creo que eso es lo menos importante de todo, ¿no? O sea, Cortázar no lo dijo, pero otros lo han dicho, ¿no? Que eso no se busca, eso está cuando vos pones todo lo demás, ¿no? Yo, eh, algo que resalto es que mucha gente se me ha acercado ¿no? con el cuento y me han dicho, ah, pero vos quisiste en el perro significar al pueblo y el, y el hombre que viene con el machete es el Estado. Que lo y digo, mira, si vos lo querés ver así, eh, está bien, pero yo quería contar una historia de unos muchachos a los que les encargaban el sacrificio de un perro. claro no, no pueden ver de otro modo que no sea... Con el proselitismo, e incluso el proselitismo de izquierdas, en todo caso, claro, claro. la literatura, como si, si fuera, digamos, una especie de pretexto de la literatura para decir otra cosa. Ahí es donde Cortázar pone el acento en el tema de la significación, para aclarárselo a nuestra audiencia. ¿Cuántas veces hemos leído composición, tema? El otro, yo estoy mostrando en el taller, una chica que anda en bicicleta. ¿Y, y, ¿Y qué es eso? Bueno, sentir que el viento la llena de poder y anda en bici y se siente así, así terminó el, entre comillas, por favor, cuento. Es imposible, bueno, podrá estar maravillosamente escrito que no lo estaba, había problemas de sintaxis incluso, pero ¿qué significa eso? ¿Qué, qué más da, aquí qué tiene para, para completar el, el, el corazón del lector cuando escucha una buena historia? ¿ves? Ahí está un poco lo que decíamos, primero buscamos el reino y después la añadidura, en todo caso será... Contamos una excelente historia, ¿no? Tratamos de contar una muy buena historia, interesante, apasionante, fantástico. Lo demás va a venir por añadidura, como decíamos recién. Eh, está dentro del, de la mochila del escritor. ¿Por qué? Porque una buena historia siempre va a tener una significación. Si está bien contada y, y logra que sus lectores se identifiquen con la situación y los personajes que van viviendo ese, esa trama, Va, la significación va a estar por añadidura. Ahora, después vienen los cazadores de símbolos que te dicen semejante cosa. El, recién hablaste del tema de un perro. Básicamente el argumento eh, es, digamos, un grupo de muchachos que les asignan una misión terrible, que es, Luis, el hecho de sacarse de encima, liquidar directamente a un perro. Y aparece un personaje que allá... En tu tierra, vos explicabas explicado, lo llaman el guachimán, ¿no? De guachman, ¿no? Sí, el el, es el vigilante. Cuenta un poco la trama sin llegar a, a digamos, a spoilearlo porque la gente quiero que lo lea, pero el punto de partida, para que se entienda lo del perro. Bueno, ¿Vos? básicamente estamos con un grupo de muchachos, eh, me imagino la edad más o menos entre 14, 16 años, ¿no? Eh, esa edad que uno tiene muchos amigos y uno se lleva así como, digamos, a un medio grupito de pandilla. Y eh, hay un señor, ¿no? un vecino, que se nota que ellos tienen una relación con él, el, el clásico señor de, del kiosco, ¿no? que siempre está ahí como, como ojeando en el, el, la calle y, y metiéndose en otras cosas. Y le, les tiene confianza a ellos, ¿no? porque ellos compran en la pulpería, nosotros le hicimos pulpería, que vendría a ser como un kiosco de él. ¿no? Y él, él tiene un perro, un perro muy querido, ¿no? el clásico perro de barrio que, que anda sin, sin correa y que... que que todos lo acarician, que está enfermo, está enfermo y claramente el dueño se da cuenta que va a morir y lo quiere mucho, no lo quiere seguir viendo sufrir, así que le encarga a estos jóvenes porque dice él no puede eh, que lo sacrifiquen ellos, bueno, eh, obviamente les da un incentivo económico, y eh, todo el trayecto de, del cuento es, bueno, ellos, el, el narrador, ¿no? Diciendo que él no lo quiere hacer tampoco y que empiezan como eh, a infantilizar la situación. La situación a mí me gusta mucho que, que el jurado dice eh, que los ánimos se desinflan, ¿no? Cuando, cuando ellos ya agarran al perro, eh, se desinflan porque yo justamente eh, quería eso, ¿no? Y, y la cosa se empieza como a volver infantil cuando ellos lanzan una moneda... Eh, o, o pa, para ver quién lo va a matar, ¿no? Entonces, desde ahí ya te va marcando como que, bueno, no son tampoco eh, hombres, digamos, de, de, todavía, y eso es lo que el cuento tiene, ¿no? Que, que, le, que no es para unos muchachos, y, y ahí está, digamos, la paradoja o, o la situación eh, di, que, inicial del cuento, ¿no? Unos muchachos que tienen encargado, que, que no, es un, no, no es que van a matar a un ser humano, pero... Para mí incluso es más terrible matar a un animal, ¿no? Porque el animal eh, me parece hasta más inocente eh, que un humano, ¿no? Un humano no puede decir, bueno, eh, tiene eh, me va a putear de regreso o, o algo así, pero un animal, ¿qué puede hacer, Me, entendés? Eh, me acuerdo cuando vos viste lo de lo de Cold Steel, cuando maltrataban a, lo, a los animales, dijiste no más, y, y, no, y nos hablaste mucho de lo que, de lo que eran los animales, ¿no? Eh, incluso en la Biblia lo dice, eh, que maltratar a un animal, pues es es también un pecado. Exacto, tal cual, sí, sí. Sí, Así, el, el, pe, el pecado de no matar no, no es, no dice solamente no matar hombres, ojo. Es, es exactamente, eso. Eso. Es, es, eso de entrada. Este... Mira, Luis, el, el realmente me parece un punto de partida sensacional. Vos sabés que en, en Hollywood, para entrenar a los guionistas, los ponen, por ejemplo, a dos personajes en una situación, supongamos, en un microespacio, un lugar chiquito, eh, y, y ponen a que uno quiere hacerlo y, y el otro no quiere hacerlo a una situación por ejemplo me quiero quedar acá y el otro no me quiero quedar acá y los ponen a dialogar no justamente para entrenar precisamente ese arte de la réplica en el diálogo ¿no? eh, por lo tanto digamos este comienzo que, que vos que vos planteaste en los personajes esta misión que ellos no pueden ni quieren cumplirla, digamos, pero que la han aceptado, sí, sí. obra también como una enorme, enorme, un enorme generador de tensión en el cuento. Porque el, el lector se pregunta de entrada, ¿qué va a pasar con estos muchachos? ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Y es que ahí entra ya, ya estamos metidos bien en el conflicto, entra en la trama este personaje que yo recuerdo que estaba trabajado una, con una, digamos, una, una intención de dar todo el matiz de la, de la malicia del personaje, ¿no? Que es justamente el Watchman. El Watchman. Sí, a mí, algo también que me, que me, que me siempre me planteo, ¿no? Es eh, justamente lo que vos decís, ¿no? De. de eh, tiene que haber tensión, ¿no? Entonces, yo, yo siempre decía, cuando, cuando uno agarra. Eh, porque todo, todo cuento nace de algo que te. de alguna anécdota, ¿no? De algo así, ¿no? Yo esto, esto lo había. Eh, y como para enseñar un poco, ¿no? Lo que se hace y ya meternos más dentro de un taller literario. Eh, la anécdota era mucho más sencilla. En la anécdota, eh, los muchachos sí querían, pero eh, se encontraban en el camino, la anécdota que a mí me habían contado, ¿no? Se encontraban en el camino al Guachimán y decían, bueno, mejor que lo haga él, a, hacerlo nosotros, y, y le pagaban y el Guachimán. Por, por, porque no, no lo pensó nunca, terminaba haciéndolo con, con el machete, ¿no? Y, y bueno, era como lo terrible. Pero yo dije, ahí no hay cuento, si ellos quieren y las cosas son tan fáciles, no hay cuento, ¿no? Entonces decía, bueno, lo, lo habría cuento si ellos no quieren y si el guachimán, además, hay un trasfondo, ¿no? Entonces yo le metí al guachimán, eh, no sé si lo, lo recordás al principio, que ellos le dicen al Señor de la Pulpería, ¿por qué no se lo encarga a Santos? que bueno, es el guachimán, ¿no? Y él dice no, porque no le pago la vigilancia, no le pago hace mucho a la vigilancia. Entonces, ahí hay algo más todavía que mucha gente lo ha visto, lo ha sabido ver, que me dice, ah, pero el guachimán cuando supo que era el perro del tipo que no le pagaba la vigilancia, se le fue con mazaña. Entonces, digo yo, bueno, sí, eso sí, sí lo quise hacer, ¿no? Y es justamente eh, porque quería que hubiera tensión, ¿no? Eh, que, que mucha gente me dice yo cuando vi venir al guachimán pensé que los iba a agarrar a ellos porque estaban con, a, con el arma, ¿no? Que, que dije, bueno, justamente sí yo pensé en algo así pero como decía Borges, uno tiene que ir frustrando las expectativas ¿no? de, de, de cada delicadamente. lector delicadamente delicadamente, claro, delicadamente la frustra, digamos este, olímpicamente digamos, la frustración es supera el placer es como cuando uno dice, ah, yo sabía que esto no iba a pasar. Oh, yo no sabía que esto iba a pasar. Pero siempre desde la alegría, del placer de escuchar una buena historia. Fíjate que en ese, en ese prólogo a las ratas, lo dice Borges eso, ¿no? De José Bianco, aquello de frustrar delicadamente las prevenciones del lector, ¿viste? ese tipo de cosas, constantemente Borges apela a un, digamos, una figura... Odiada por los autores, eh, los autores contemporáneos, que dicen, dicen, de, para mí desde un punto de vista... Si es cierto se les nota, digamos, y si no es cierto son es ¿no? que mienten para quedar bien con su no sé, con sus amigos escritores, ¿no? Porque ¿quién los va a leer? Pero que dicen que ellos no piensan en el lector cuando escriben. Y Borges dice todo lo contrario. ¿Eh? Hacerse amigo del lector, dice, cuya, cuya amistad es preciosa, cuya conviene, conviene ser cómplice del lector, tenerlo como cómplice al lector. Es formidable eso. ¿Qué pensás vos? Vos, yo estoy seguro, pensás en el lector. ¿Pero cómo lo pensás? ¿En una persona determinada o una especie de, digamos, metáfora? ¿Cómo lo ves? mira en todo caso, el primer lector es uno mismo. Entonces, cuando dicen que no piensan en el lector, eh, seguramente tampoco están pensando en ellos. Eh, y es esa gente que, para mí, eh, decir eso, tenés que tener algún tipo de problema psiquiátrico, ¿no? De que no te interesa tu vida tampoco. Eh, o sea, yo pienso que si te sentás a escribir un cuento y, y decís de, de, de inicio ¿no? que no te interesa el lector, no te interesa ni, ni vos mismo, vos sos tu primer lector, ¿no? sos el que se divierte escribiéndolo. Yo siempre me siento y pienso que escribir es algo gozoso, ¿no? O sea, eh, por supuesto que a veces, vos, vos lo sabrás también, eh, uno se traba, hay cosas que no, no andan, uno se puede frustrar, pero en el fondo es un goce luchar con esos problemas, o sea, luchar con esas cosas, ir descubriendo uno mismo eh, cosas que no, no vio, ¿no? Yo siento que, Siempre uno tiene, como decía Stephen King, un huesito y, y, y si uno empieza desde eso, se va haciendo como un dinosaurio. ¿no? Eh, claro. Yo siempre encuentro más a la hora de escribir que a la hora de pensar el cuento eh, y eso a mí me encanta. ¿no? Entonces yo cuando pienso en el lector, en realidad pienso en lo que a mí me gusta, eh, pienso el tipo de lector que yo soy ¿no? Eh, y no pienso en algo abstracto, ¿no? yo realmente pienso en algo muy, muy real, muy concreto. Eh, no sé dónde había leído una frase que decía que uno tenía que imaginar que estaba sentado con alguien al otro lado de la mesa y en ese momento le estaba contando todo esto y si lo aburría se levantaba, ¿no? Entonces es como un juego, ¿no? Yo, yo, a mí me, yo me siento como a jugar, ¿no? Me, me, tengo una situación, digo qué va a pasar, eh, tengo por supuesto todas estas cosas que no son reglas, ¿no? Porque, eh, Creo que no, no son reglas, pero son técnicas, ¿no? De decir, bueno, tiene que haber tensión, tiene que haber... Eh, si, si todo está saliendo tan bonito, no hay cuento. Eh, no pienso en alguien específico. Eh, simplemente trato de no aburrirme a mí mismo. Cuando me aburro a mí mismo, digo, eh, es como la famosa... Eh, Ley de conservación de la energía, ¿no? Si la energía solo se transforma, igual acá, el aburrimiento solo se transforma. Si vos estás aburrido, se transforma en aburrimiento y el que lo lee se va a aburrir también. Yo, esos escritores que dicen eso de, de que no piensan en el lector, eh, justamente creo que es algo como vos decís, ¿no? Eh, eh, es algo que vende. Porque dicen, ay, bueno, eh, no piensa en el lector y, y, y está siendo publicado. Eh, ¿qué, ¿Qué escribirá? El escritor rebelde, ¿no? Es que está rebelde, claro. O cuando sí. dicen, yo no soy escritor, no me siento ah, escritor. Ah, bueno, hubo no. si tiene... es uh, uh, un premio Cervantes que dice, no, yo no sé si soy escritor. El premio que está recién un premio Cervantes, no, yo no sé si soy escritor, pero por favor, mirá, mirá qué, qué confianza vas a tener vos con un laburante que viene a tu casa a pintar una pared y usted dice, bueno, tiene experiencia, y la verdad que yo no sé si soy pintor, bueno, váyase, váyase, pero va a ser un desastre. En, en, la, en la pared. Desgraciadamente, pasa por ahí la cosa. Respecto del aburrimiento propio, digamos, fíjate que me decía Sorrentino, Fernando Sorrentino, el gran Fernando Sorrentino, que, digamos, que cuando él siente, digamos, que se está aburriendo mientras se escribe, directamente pasa otra cosa. Porque la ecuación es muy sencilla. Si vos, que sos el autor, estás aburriendo, ¿qué no le pasará al lector? O sea, fíjate que todos los caminos de los grandes autores van hacia el lector, ¿eh? Los, los, los efectos, no los efectismos, sino los efectos calculados que uno va dejando en un cuento como gran, gran, eh, astuto, que es el buen narrador de cuentos, son justamente para provocar, eh, todavía no se encontró un mejor término, aquello de la unidad de efecto de Edgar Allan Poe, ¿no? Y yo creo que vos en, en, en todos tus logrados cuentos tenés justamente esa visión de, de esa unidad de efecto. Gracias a Dios que hubo gente que también lo vio, y, y digamos, a miles de kilómetros de acá. Me parece realmente sensacional. ¿Cómo eh, bueno, mira, mi papá, vos sabés que mi papá siempre ha sido un tipo con, con algunos problemas de salud, ¿no? Eh, eh, él me dice. Eh, que gracias a Dios vivió para verme eh, ser premiado dos veces, no, no, no una, dos veces. Eh, la primera, bueno, acompañar al bebé, ¿no? Que, otro, que, otro, otro cuento. Otro eh, cuento que justamente cumple con eso, ¿no? O sea, yo ahora me siento muy desapegado del cuento porque ha pasado tanto tiempo que lo leo con más objetividad, ¿no? Y, y cada vez veo más eso, ¿no? Digo, eh, ¿cómo, ¿cómo.? En ese tiempo no era tan consciente de las cosas, ¿no? Tal vez las aprendía por vos, ¿no? Que me las iba, me las iba dando ahí, y, y un día me senté a escribirlo y las tenía, eh, pero sin ser consciente, ahora soy más consciente de esas cosas. Claro, claro. Eh, mi papá, bueno, contentísimo, mi mamá, eh, también, eh, muy, muy alegre, eh, mi hermana, ¿no? O sea, estábamos... Mira, te voy a contar la, una anécdota, ¿no? Mi papá, mi papá era vendedor de... De, de pegamentos y cosas de, de una compañía alemana que se llamaba Henkel ah, sí. el, bueno, famosa Ven, vendían muchas cosas así no, no solo pegamentos, venden de todo pero mi papá estaba en el rubro de, de las ventas en las ferreterías y era un vendedor y mi papá cuenta que hubo una convención en Costa Rica, de todos los vendedores de Centroamérica y estaba una pared de los ganadores mejores vendedores del año y, y mi papá se fijó que no había ningún hondureño ah. Entonces, dice que le dijo eh, bueno, yo voy a ser el primero, les dijo y dice que todos se rieron, y dijeron no, mira, siempre lo mandan los costarricenses, porque son los más preparados los guatemaltecos. Bueno, el siguiente año lo ganó mi papá. Eh, ganó el premio Mejor Vendedor de Centroamérica, que era una cosa dentro de una compañía, pero para él, yo recuerdo, cuando era niño fue muy importante, llegó a la casa, traía una estatua de un rinoceronte, traía cosas que le habían regalado, además de que le habían dado, obviamente, un premio económico muy importante. Y cuando yo le contaba de este premio Carátula, yo le decía, papá, mira que... Eh, bueno, papá, le digo yo, mira, papá, eh, este premio no lo ha ganado eh, ningún hondureño y me decía, vos vas a ser el primero, vos vas a ser el primero, vos tenés que ser el primero. Me, me decía, no hay, eh, mi papá lee todas mis cosas, ¿no? y, y, y siempre lee cosas de, de, de literatura también en general y me decía que, que, que yo tenía la suerte, ¿no? de haberme encontrado con vos, ¿no? de de de haberme, con, de, de haberme venido a Argentina, eh, porque lo que yo creo que me ha dado estar acá es que hay muchas competitividad, o sea, hay mucha competencia. Sí. Hay hay muchos escritores en Argentina y sobre todo de cuentos. Argentina es un país de cuentistas. O sea, eso lo han dicho muchos eh, y, y excelentes además, porque esa es otra cosa, que son excelentes cuentistas. Y creo que, bueno, el, el, la alegría de mi papá fue esa, ¿no? Decirme, yo te dije que ibas a ser el primero. ¿no? Eh, estábamos muy contentos por eso. Y bueno, eh, ahora te, me toca ir a recibir el premio a mitad de año, a Guatemala, que voy a estar en la Feria Libro de Guatemala. Qué además. maravilla, qué maravilla. El, el 21, ahora a mediados del 21. Eh, a mediados del 2021, sí, que va a ser la Feria Internacional del Libro de Guatemala a recibir el premio, que también me llevan a eso, me llevan a, a recibir el premio. Qué maravilla, Luis, por favor, impresionante. Bueno, ojalá podamos estar sin esta pandemia maldita. Espero que ya para esa altura ya esté todo, todo solucionado. Y bien, la verdad para mí ha sido un placer impresionante el enterarme, el, la palabra orgullo me queda chica, ¿no? Pero realmente estoy muy feliz de ser tu amigo, muy feliz de estar con vos trabajando codo a codo. Y bien, me encantaría que darle mucho ánimo a la gente eh, desde este programa e eh, insuflarles esa idea del cuento como algo intenso, no No esa composición. Viste cuando, cuando aparece un gran premio como el tuyo, pero de repente uno lo lee y dice, ¿y esto premiaron? ¿Esta, ¿Esta porquería premiaron? Yo estoy seguro de que cuando tus lectores, los nuevos lectores tuyos, que ojalá que sean muchos a partir de este programa, vean la, en la descripción el link al cuento, digan, qué bueno, o sea, de recuperé la fe y la confianza en los concursos, porque este cuento realmente vale la pena, y yo si hubiera estado en el jurado, dice el lector, va a decir el lector, lo premiaría también. Así que la verdad es que creo que este programa viene muy bien para la esperanza a la gente, como vos, como yo, como la, la, enorme, la enorme mayoría de escritores que han pasado por acá eh, tenemos en la cabeza que es... Salirle al cruce al lector con historias que no lo dejen indiferente. Ningún lector va a quedar indiferente a esta historia de ni buenos ni hermosos que escribió Luis Fernando Lezama, por la cual ganó un premio importantísimo, importantísimo, que lo pone en el centro del mapa centroamericano. Marce, y, y yo, yo quería decir algo, ¿no? Que, que se me quedó ahí. Eh, que vos decías de la unidad de efecto, ¿no? Eh, yo, algo que, porque vos además, ¿no? Además de que, de que dijiste, somos amigos, pero también somos un maestro. Eh, y hay una, hay una frase que me gusta mucho que dice: Un amigo cuando es un amigo de verdad también es un maestro, porque te enseña, y un maestro cuando es un maestro de verdad también es un amigo. Eh, yo pienso que vos cumplís con ambas cosas. Y algo que aprendí con vos, ¿no? Por supuesto, eh, y que yo lo hago mucho y se lo recomiendo, ¿no? Porque este programa sabemos, ¿no? Que lo, lo sigue gente que quiere escribir, ¿no? Eh, y algo que yo hago mucho y que vos, además, porque además de, de, de enseñarnos a escribir, nos enseñás a dar taller. Pues yo te conté que estuve dando talleres ahora que fui a Tegucigalpa. Y, y algo que me gusta hacer y que se lo propongo a la audiencia, ¿no? Es agarrar un cuento que te guste mucho y ir subrayando, ¿no? Todas las cosas que apunten a leerlo primero por completo, ¿no? y después ir, volverlo a leer y ir subrayando todas las cosas que apuntan hacia el final cuando es un gran cuentista vos te das cuenta que desde la primer párrafo hay algo que ya apunta hacia el final una, una, una palabra una idea eh, y casi siempre esa cosa que apunta hacia el final en ese momento parece apuntar a otra cosa también o sea que está, Ahí está la, la dificultad, ¿no? Porque si solo pones cosas que apuntan hacia el final, te delatas, digamos. Exacto, hay que poner indicios falsos, fal, falsas, falsas pistas aquí y allá que no concurren directamente al cuento, pero sí concurren indirectamente. Exactamente. Como que, yo lo hago mucho con, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, es un cuentista que vos hiciste un programa del decálogo de él impresionante. Es un cuentista como esos que nos gustan a nosotros, no que siempre... Eh, terminan las historias, eh, y Ramón Rivero lo hace mucho, yo con un cuento que se llama Los gallenazos sin plumas, eh, lo, lo, desde el principio, ¿no? Vos vas leyendo y, y, y, y lo volvés a leer y decís, desde aquí el tipo ya te está diciendo que el cerdo es capaz de comerse a un humano, se, el, el final del cuento, ¿no? Y se lo acá a la gente, ¿no? Pero el final del el cuento es de un señor que está dándole de comer a un cerdo y dejando que sus nietos se mueran de hambre, pero habla desde el principio de que el cerdo, cuando se enloquece, tiene un hambre voraz, voraz, capaz de comerse cualquier cosa. Y al final del cuento, bueno, te das cuenta de, de que es así. Así que bueno, le recomiendo eso a la gente, ¿no? Porque yo que empecé viendo los programas, para mí estar aquí es un, un orgullo, obviamente. Eh, yo me desvelaba cuando recién te conocí, eh, viendo programas tuyos, ¿no? Los he visto todos, creo, eh, uno tras otro. Y, y creo que más allá del premio, eh, hay que ver eso también, ¿no? El camino que uno ha hecho, ¿no? De, de estar ahí eh, detrás, de, o sea, donde está la gente hoy que nos ve y ahora estar aquí, ¿no? Eso me parece... Todo, todo un arco y un arco de triunfo. Te felicito, Luis, por tu triunfo. Realmente lo, lo compartimos con toda la alegría con nuestra querida audiencia, Comenten muchachos, compartan, likeen. este es un programa para darles esperanza, esperanza en la buena literatura, la literatura que nunca, nunca pasará. Felicitaciones Luis, un gran abrazo y lo hacemos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Acá está,